Buenos días y buenas noches. ¿Cómo dicen que les va a ah, mis queridos Instagram vivientes. Sean muy bienvenidos una vez más a nuestra ventana del circo continuo. Esta ventana que dos veces por semana se abre para mostrar la intimidad de nuestros personajes y de los artistas que nos esperan tenemos el gran honor de que nuestra pulista, contorsionista, clown y múltiple artista Rochido Amonte, esté aquí con nosotros. Así que, sin más, les doy la bienvenida a esta ventana al circo antiguo. Buenas, buenas, señorita. Tanto buenas, tiempo... Buenas. ¡Que no se note que estoy nerviosa! No, no, para nada, no, absolutamente. Obviamente vamos a pasar a nuestra primera pregunta que han sufrido o disfrutado, depende del caso, todas las personas que han pasado por esta ventana, que es, obviamente, ¿qué es para vos la rutina? La rutina... Yo entro en una de las rutinas que no puedo parar. Es como que... Nunca me alcanzan los días, nunca me alcanza el tiempo. No sé si porque quiero hacer muchas cosas o pero mi rutina por lo general no la siento tan rutina porque me gusta mucho las cosas que hago. De hecho, tener la rutina me ayuda a ordenarme más y poder sacarle más jugo a ese aprovechar el tiempo, a hacer cosas. No es algo que me, como que me ordena. Pero la rutina en la ciudad es distinta a la rutina que puede ser estar viajando o otro tipo de rutinas como, como cuidar a África. Bien. El contexto determina mucho a la rutina y para que sea una rutina que no te pese y que te ayude a que sea una rutina a que sea un garrón y un... depresión. Es un concepto interesante eso de las diferentes rutinas, y de hecho es un poco... También está la rutina circense, la rutina de un espectáculo, con lo cual es cierto que hay muchos tipos de rutina, y diferente la forma en que se encara cada uno, y ya que estamos hablando de los diferentes tipos de rutina, ¿qué es para vos la rutina a la que se refiere el circo antiguo? Creo que mmm, es un poco también la rutina que los artistas o los que hacemos alguna disciplina, cuando tenés que repetir, repetir algo, un truco o algo para que te salga, eh, es como también la perseverancia, eh, tanto de los malabares o de los músicos o lo que sea, de, de volver a repetir, a repetir, hasta que le logras eh, familiarizarte con ese movimiento, con ese objeto, con... Con eso que tanto querías hacer para poder desarmarlo y buscarle tu onda desde el personaje o desde vos misma. Eso es un hacer, frustrarte, volver a hacer, frustrarte, volver a hacer y volver a intentarlo. Va por ahí. Persever y triunfarás, dice el refrán, ¿verdad? <risa> Disciplina. Disciplina. Parecería que usted está leyendo mis preguntas, porque justamente ah. la siguiente pregunta venía de la disciplina también con otra excepción de la palabra. Porque sabemos que usted es un artista múltiple, ¿verdad? Por ende, la pregunta es, ¿cuántas disciplinas haces? Y si queréis contar algo sobre cada una de ellas. ¿Andar en bici vale como una disciplina? <risa> eh, hago hula hula, ahora me estoy enamorando cada vez más del elemento. Al principio Lula me llegó... Yo hice la carrera de circo en la UNTREF, ese fue mi primer acercamiento al circo, es una universidad pública eh, que tiene una carrera que está buena, está más vinculada al circo tradicional, y me tocó ese elemento como un desafío de un parcial o una cosa así. Y al principio no le encontraba la onda, porque era como se me cae, no me sale, los trucos que muestro y que veo son re difíciles. Hasta que conocí a un montón de chicas y a un montón de chicos que hacen ULA y que ah, me abrieron zarpado el, las posibilidades que da el elemento, desde los equilibrios, desde el multihooping en el cuerpo, desde los rolling, desde los malabares, de un montón de cosas, donde decís, ah, el ULA da para todo. Como que en mi disciplina en sí, eh, circense es eh, el ULA ULA. Después mi amor y mi parte artística que más me identifica y a la hora de tener que presentarme, digo que soy murguera, eh, soy parte de la Murga Herederos de la Locura del Bajo Flores, donde cantamos, bailamos, eh, hacemos también circo, hacemos una propuesta más vinculada a lo teatral, no tanto a la Murga clásica de solo canciones, Así que cuando me tengo que presentar, eh, que era un debate cuando decíamos ¿Cómo nos presentamos en esta ventana del circo continuo? ¿Qué, qué, ¿Cómo ponemos? Rochi Dumonte, Radichetta, Rochi, ¿qué de todo eso? Y, y creo que en el ¿qué de todo eso? También me pasa en mi vida personal cuando me tengo que presentar y digo ¿qué soy? Que soy murguera, que soy recreóloga, que soy circense... Y hago medio que todo. Si pudiera hacer música y estudiar música también me encantaría. Entonces medio que vas incursionando en las artes varias. Hago <ríe> un poco también de contorsiones, es como entre Lula las contorsiones, la murga, bailar, decir, todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cantar? Bueno, no canto también, pero nos subimos con la murga y cantamos y decimos un montón de cosas desde el arte y la pasión, que creo que ahí le transmitís algo al público que le llega y le genera algo. Digamos que sería, en el renacimiento, sería una mujer perfecta, ¿no? Una mujer renacentista que hace de todo un poco. <risa> eh, no, porque hay que convivir con todo eso. <risa> Ahora hay no, mucho no tiempo. <risa> mucho tiempo y también... Eh, o sea, todo eso está en una persona. Es un quirombo sería, ¿entendés? Porque quiere hacer todo y a la vez no necesita tiempo y necesita espacios. Y hay que... eso, hay que saber llevarlo. Claro, no, Claramente no es perfecto ni un poquito. Voy a hacer una pregunta fuera del menú. Eh, usted menciona todos estos talentos y yo me imaginé como un montón de pequeñas personitas... ¿Discuten entre ellas las diferentes personalidades artísticas que tiene? Sí, sí, un montón. Eh, a veces es como que digo, bueno, eh, hay a veces que me siento recontra murguera porque está a flor de piel y por toda eh, la época de carnaval que eso implica, a veces me siento más cirquera porque eh, la murga, porque esto como, eh, haces hago tantas cosas o intento hacer tantas cosas que a veces me cuesta eh, hacer el croquis de todo lo que quiero hacer, entonces a veces me siento más cirquera, a veces me siento más murguera, a veces me siento más recreóloga, educadora y más mental de querer pensar qué propuestas, qué proyectos eh, pero es un... discuten, sí, todo el tiempo el, el látigo y también la exigencia de oh no, tengo que ponerme a, a, a, a profundizar más en lo teórico, en los talleres, en todo lo que tiene que ver con mi parte educadora y de recreóloga, y de buscar contenidos y de bla, y a veces estoy en técnica, técnica, técnica, circo, circo, circo, y mi amor principal que, la, que es la murga y... Eh, Quiero la burla, quiere ir al club, bailar, hacer los vestuarios, armar más el espectáculo, el guión, y todo eso, pa, pa, pa, pa. Y así estamos, ¿no? Porque hay que dormir, comer, trabajar, porque todas las cosas que te nombré, ninguna es eh, rentable para el sistema en el que estamos. Entonces, también sumar a eso tener que trabajar, ¿no? Uy, se me presentan dos preguntas a eso, pero bueno, voy a seguir por la que tengo acá, que nuevamente, eh, usted me ha leído la mente. La siguiente pregunta era si dabas clases, y de qué y hace cuánto, justamente un poco esto de lo laboral dentro del arte. Estoy en una fundación que se llama Fundación 6C Arte, en Liniers, ahí tenemos talleres de circo para adolescentes, en el marco de un programa en la ciudad que se llama Programa Adolescencia, que actualmente está suspendido eh, desde todas las instituciones que forman parte de ese programa. Venimos intentando generar un espacio de organización para que el, el programa vuelva, porque los pibes recibían una beca, porque hay todo un equipo de compañeros también de otras disciplinas, no solo de circo, sino de música, de canto, de, de danza que también participan de eso, así que eh, eso de la parte de adolescentes y dando clases de circo integral, estamos de un poco de todo lo que nos dé el espacio, más que nada cosas de piso, eh, tanto hulas, malabares, contorsiones, acrobacias, no tanto aéreo porque a la hora de tener que salir a mostrar, tanto en teatros o en espacios o en festivales, eh, el tema del aéreo siempre genera una una complicación técnica o un desafío técnico más, más difícil. Pero más que nada de piso también damos a niñes. De hecho, los niñes estaban desesperados por arrancar, así que me tuve que adaptar un poco a, a esto de las redes y de las clases por videollamadas y esas cosas. Eso de circo. Después estuve con una compañera, con mi tía Carlita, que también es educadora, dando talleres de murga y... Recreación, vinculada más a, a la murga porteña y al trabajo de la historicidad de la murga y cómo construir espectáculos de, de puestas en escena. Un poco de todo, básicamente. O sea, todas sus personalidades también tienen su costado docente. Sí, sí, sí es algo docente. o de, de Yo me crucé con gente que fue muy generosa conmigo a la hora de de compartirme contenidos, de compartirme recursos, de mover mis propias estructuras mentales a la hora de, de relacionarme con otros, a la hora de construir un personaje. Entonces intento generar un espacio donde le acerque esas herramientas a otra persona, porque yo digo, o sea, a mí me hizo también y me cambió mi, mi manera de pararme en el mundo o de estar en el mundo, está re bueno que... La manera de estar en el mundo para otros también eh, sea más jugada, sea más vinculada al arte, a la música, a poder decir, a poder cantar desde la disciplina que uno se encuentre más cómodo, más cómoda. Puede ser el circo, puede ser la murga, puede ser un instrumento. Todo. Acá veo muchos corazoncitos en nuestro chat. Se ve que es una mujer muy querida por el público. Ah. Bien, eh, mencionaste tus múltiples intereses artísticos y con esto del circo, ¿cómo surgió la necesidad? ¿Cómo te conectaste con el mundo del circo? ¿Y por qué la decisión de estudiar justamente circo? Eh, yo terminé la secundaria y estaba medio perdida, ¿viste? Como, uh, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, hay que estudiar, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Mi mamá me presenta la carrera en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, eh, que es una tecnicatura en tiempo libre de recreación donde analizamos el juego y animándome a jugar y ahí es donde cambié mis grandes estructuras a la hora de, de pararme y a la hora de estar en el mundo en este animarme a jugar eh, me acerqué al circo eh, Conocí gente ahí en el Estil que me hizo jugar de múltiples maneras, desde el baile, desde la murga, desde la acroyoga, desde los malabares en un campamento. Y en esto de querer hacer, hacer, hacer, era en un momento conocí el Teatro Mandril, me la pasaba viajando para tomar clases y dije, bueno, ya fue, voy me anoto en la UN3, de última entreno un cuatrimestre gratis, joya, aguante la educación pública. Y de repente entré y dije, wow, aguante el circo, está re bueno. También como un desafío, ni siquiera tenía tantas intenciones de entrar a la carrera, porque había gente que realmente venía del palo del circo, y yo, no, bailaba, hacía arnés, ahí aprendí a volar, hacía danza aérea, ahí superé muchos miedos y empecé a jugar y a animarse a superar más miedos, Entré en la UNTREF y fueron más posibilidades, más juegos, más desafíos. Siempre me lo tomé medio como un desafío, como, bueno, ahora tenés que hacer un número con un monociclo. Y yo, no sé andar en monociclo, y estaba en la puerta de mi casa horas y horas aprendiendo a andar en monociclo. Era como, te pone plazos, viste el desafío de hacer. Bien, es un lindo enfoque el tema del desafío y la motivación que los desafíos nos dan para superarnos a nosotros mismos, de alguna forma. Eh, hablando de superación, ¿has tenido algún artista al cual la admires o que, hayas, o que quizás hayas conocido durante la carrera y te haya inspirado de alguna forma? Eh, sí, a mi hermana pero no hace circo, <risa> hace folclore. Eh, ella es bailarina y está en una compañía de, tanto de danza contemporánea como de danza folclórica, pero a mí me sorprende mucho y admiro mucho eh, el tiempo y la dedicación que le, dedica, que le dedican <risa> la eh, a los cuadros que arman con el ballet. El ballet a se llama. En, Sallan, en Provincia de Buenos Aires, en horarios que vos decís que Como no sé, un sábado de 9 de la noche a 2, 3 de la mañana ensayando. Y el domingo van y se juntan para hacer la escenografía desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y es admirable ver el compromiso que tienen, que son como 20 y pico de personas en escena, con todas sus familias, eh, incluida mi familia cuando hacen las peñas para juntar plata, para hacer esto, para los vestuarios, para viajar tiene sus frutos y debe tener sus cosas buenas como sus cosas malas pero bueno es como que es una mi hermana es una artista admirable por todo el tiempo y la dedicación que le pone a lo que hace incluso hasta cuando yo misma y no, le, le hemos dicho como bueno pero por qué no buscaba su tiempo de descanso por ahí no está tan bueno ensayar hasta las 4 de la mañana y sin embargo, después, cuando la ves bailar a día del escenario, y lloré, voy a admitir que lloré. Y mi mamá está llorando también ahora. <risa> Para todo lo que la conoce a mi mamá, está llorando. Es, es lindo el concepto, de alguna forma, yo lo que pensaba, eh, después tenemos una sorpresa, le decimos a todos nuestros... Eh, instavidentes en este momento que en un rato va a haber una sorpresa de parte de la familia de esta señorita eh, esta cosa bonita que de alguna forma el circo lo pone bastante de manifiesto, esta cosa familiar de la tradición de artistas, porque por ahí hay gente que desea ser artista y surge un artista así perdido en la familia y en el caso de tu familia parecería como que han nacido ya con, con el arte debajo del brazo, de alguna forma Acá pregunta Seba, que quedó una pregunta perdida, ¿Sabes ¿Hace cuánto que existe esta carrera en UNTREF y cuántos años son? Eh, la carrera dura tres años y medio, y no está hace más de diez años. Eh, es nueva, es nueva eh, la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad de San Martín tengo entendido que son las únicas dos universidades públicas que dan la carrera de circo. Hay una escuela de circo municipal en Rosario que es muy buena también. Eh, pero bueno, de, de a poco eh, empieza a haber espacios públicos donde estudiar esto, que es tan lindo, que es tan grande en disciplinas y en posibilidades, pero que es tan difícil estudiar de manera propia, porque si tenés que ir pagar pagar cada clase, el entrenamiento, es... No. Acá hacen una pregunta personal También dicen Pepe, ¿estás llorando? <ríe> Usted lo entenderá Pepe está refugiado escondido No lo tengo a mi visión Pero Pedro es más duro en ese sentido Se cierra para que no lo vea fue... Sí, se esconde para que no lo vea Pero cuando lo fue a ver a mi hermana También estaba descontrolado No sé si hay registro de eso Pero... Y acá mencionan otro lugar donde también enseñan artes circenses gratuitas, que es el Eternauta. Ahí, sí. como un semillero de artistas, de alguna forma. Eh, bien, siguiente pregunta. Eh, ¿Te dedicás o dedicaste a algo más aparte del arte o desde otro lado? Y a lo que más me dedico es eh, a intentar formarme en lo que es el juego, el campo lúdico, la educación popular y todo eso va vinculado al feminismo a formarme desde ese lado de encontrar metodologías de analizar metodologías participativas de organización esté más vinculada a la recreación y a la educación popular desde ese lado eh, que bueno está vinculada con la docencia con todo eso pero es otra cosa bien siguiente pregunta eh, te dedicás o dedicaste a algo más aparte del arte o desde otro lado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 que bueno, está vinculada con la docencia, con todo eso, pero es otra cosa. Bien, de lo lúdico me recuerda a cierto personaje que nosotros hemos conocido en el circo continuo, la señorita Radicheta. ¿Quién es la señorita Radicheta? Ay, Radicheta pobre, pobre. Radicheta pobre, es divina, es divina, ella quiere ser una artista de circo, como las que vio en toda su vida, del soleil, que está divina, fuego, elongación, los solas, ta, ta, ta. Pero es torpe, es torpe, no puede, no puede manejar ni sus extremidades, ni, ni del todo el elemento, entonces es como divina pero torpe, como que te hace reír porque le, le, le quiere poner onda pero se queda enredada, ¿no? No le termina de, de, de funcionar los brillos de Vedette. <risa> Se da cuenta que no, no va por ahí del todo. ¿Y, ¿Y cómo surgió el nombre, no? Porque es un nombre. Rarísimo. Sí, decirlo porque es rarísimo. <risa> es rarísimo. Sí, Rarísimo. Eh, la verdad es que no sé cómo surgió el nombre. Eh, la R porque me llamo Rochi, pero no, no, no tengo como un registro claro de cómo surgió. Después me gustó la idea de la radicheta, porque me encanta la verdura, aunque aguante el asado. <risa> eh, y después me enteré, ahora hace poquito, que a mi abuelo le gustaba un montón la radicheta, así que dije, me gusta, me lo voy a dejar. Me gusta. Mi abuelo ya... Pero es como un lindo recuerdo de tenerlo ahí presente en mi personaje cada vez que voy a hacer, digo, ah, Raicheta, ah, le gustaba a mi abuelo, eso, eso. Acá me. No, está, está perfecto, a veces los nombres surgen porque sí, no tiene una explicación. Acá me dicen que eh, le pregunta: es, ¿Su viaje a Cuba para perfeccionarse en el circo y educación popular? Ajá. Tuve la suerte de ir a Cuba con mi familia y me enamoré. Me, o sea, uno va con cierto ideal del socialismo cubano y conocí gente increíble. Me enteré que había un encuentro que se llama Paulo Freire que se da cada dos años eh, de educación popular y dije yo invierto todos mis ahorros de toda mi vida y me voy a Cuba, a ese encuentro, a aprender más. Aproveché y también me fui a México, de paso cañazo, de paso cañazo fuimos a México, me fui con una amiga que también es recreóloga y es educadora, nos fuimos juntas para México, de ahí cruzamos a Cuba y después volvimos a estar a México. En México estuvimos aprendiendo mucho de las comunidades zapatistas y de los pueblos originarios de allá. Hicimos un trabajo de registro de violación de derechos humanos en situación de conflicto de territorio. Y después cuando estuvimos en Cuba participamos de ese encuentro de educadores populares y de todo el proceso de alfabetización que se realizó en Cuba, que está resaltado para investigar, para aprender... Uy, podría hablar un montón de ese viaje porque es increíble. Conocimos eh, a alfabetizadores cubanos muy zarpados y resulta la historia de un alfabetizador argentino que viajó allá, eh, que no tenía ni 18, o 19 años, Miguel Ángel Tierno. No terminó la secundaria y se fue a Cuba eh, a alfabetizar allá. Así que estuvimos mucho aprendiendo de su historia y reconstruyéndola. También participé y fui a ver del, al circo cubano, a la escuela de circo de Cuba, ya también una escuela audio pública abierta. Me sorprendió muchísimo la, la técnica y el ritmo y todo entrelazado tan orgánicamente. Y también con, con tan pocos recursos eh, de trapecios, de como recursos de materiales, tenían unas cosas increíbles hechas de material, de números, de propuestas. El lugar que le dan al circo y al, al arte en general en Cuba está muy bueno hacer un festival eh, una vez al año que está resarpado para ir a ver y para participar. Y es una... Eh, todas las actividades recreativas y el circo también mismo en Cuba Está pensado para que sea accesible para toda la familia y todos los fines de semana tenés funciones, los chicos de la escuela de circo hacen sus rutinas y sus números ahí y practican en escena, en una carpa. Es hermoso.